Horóscopo de Escorpión para hoy. 18 de marzo de 2018. Es un buen día para disfrutar de la energía del cambio. Dada la configuración planetaria, te pedirán ser parte de un nuevo grupo. Quizás haya una reunión de personal en el trabajo o de alumnos en la escuela en donde podrás pararte y ofrecer tu opinión. Serás capaz de sentirte más líder ya que juntarás a varias personas.